Súbese también, ¿vale? Ahora día alguien. Se... Vale, pues estoy se vayan entonces. Yo estaba grabando. Vale. ¡Hola comedores de sangre muerta! En este video continuaremos con la creación de Ciudad Antonio. ¿O oh, no? ¡Oh! Primero ponemos la dificultad máxima. Ahora dejamos que un lemur de República Centroafricana se coma nuestros testículos más rápido que Sani, que de ruedas. Bien, ahora prosigamos con las donaciones de peines a hospitales infantiles para los niños con cáncer. <risa> no. No. <risa> Quizá pueden pensar que soy un poco cruel, pero yo creo que los crueles son ellos por darle a la razón para ese aspecto tan feo. Que se vayan a la puta mierda todos los niños con cáncer no, no! <risa> ojalá, ojalá <risa> se mueran todos los peces. Que me he En este video Si acaso de color hombre, en este video no seguiremos con la construcción de ciudad Antonio Perdón es que acabo de dar a Jake, en fin ¿saben cuántos son los dos más dos en África? Perdón, estaba respirando como un mono sin nariz. ¿Saben cuál es el gentilicio de chat? A ver, nos quedamos haciendo una casa de esponja. <risa> eh, bien, esta casa se va a caracterizar por ser una puta mierda, como las economías emergentes de zonas aisladas de Asia, África y Latinoamérica. me pregunten que si me han vuelto más cruel con la fama ¿Qué? Bien, pues esa es mi respuesta a todos mis haters Ahora voy a proseguir con Xavir Alexandro Espero que se acuerden de lo que es o si no, a los de Puerto a México sean o no tontos Bien, creo que esta casa es una fea que donar comida que voy a ver si me esmero un poco más que si no haga, me castigará. ¿Sabes cuál es el colmo de un blanco? la balanza estaba muy desequilibrada, muy desequilibrada mi B ahora voy a pasar el pack para, que los, para los que no lo entiendan pasar el pack el sinónimo de X al cuadrado menos B Dale, caballo, creéis que cristal uso. El rosa, para los que le vayan a el anal o el ocular. De acuerdo. Disculpa, ¿hí has hecho el rosa? Más alto. Sí. Dale. Perdón, pero es que no voy a usar un color que se use para cuestiones, para donar dinero para investigación contra el cáncer de mama. Ni <risa> contra ningún tipo de cáncer. <risa> si tu organización maneja... <risa> <risa> ¡Esto es comida! Si son del continente que está en sur, ¿no les sonará? ¡No! Bien, esto es lo que pasa cuando desafías a un blanco a ser racista. Espero que no hayan aprendido la lección. Menuda mierda de puerta, como. Mira, eh, tú eres rey, eres hombre, no puedes llevar falda, me cago en tus muertos. <risa> ¿Estás un experimento social? ¡Esto no es un experimento social de mierda! ¿Estos son dos? Sería una pena que me comieran la polla, <risa> ya que eres muy peluda. Dejaros como morosita. Bien, ahora voy a enseñarles cómo comer pollas. El lema de esta ciudad es Ciudad Antonio contra el racismo. Ciudad Antonio es una ciudad que no apoya el racismo, a no ser que sea racista. Bien, esto se puede explicar teniendo en cuenta la economía de tu Tuvalu. Bien, Tuvalu, como Tokelau, es un pequeño grupo de islas situado en el Pacífico Sur, en el <tose> continente del pobre Nia, digo, Oceania. Aquí, Tuvalu, donde lo ves, es una puta mierda de país que no debería existir, con ánimo de ofender, pero que son ricos los muy capullos negros, porque, al igual que en España, en las mierdas estas de internet es punto .es, en tu punto tv Esto les hizo ganar mucho dinero vendiendo eso, aunque solo es 50 millones Que para ellos, como son los pobres de mierda hijos de pájaro, les es suficiente Hola, tú eres grande por ser blanco Me gustaría no ser racista putos judíos? No... ¡TUS MUERTOS! ¡Hola, Adolfo! ¡Bien! Esta casa es de este color porque está hecha con lefa no. de niños de Haití los destrozos contra el huracán mis huevos en remojo v4 vale y hey, vos a cáncer y tu madre muerta te quiero porque eres gris el hermoso como el racismo no Mi <risa> madonna trompeta mi color favorito es el Pacho. No olviden dar pulgar de arriba a esta jodida mierda. ¿Y el rojo 2. No voy a hablar del rojo 2 en este capítulo. De momento. Bien, creo que ha llegado el momento de hablar del rojo 2. El rojo 2 es un color muy parecido al rojo. Pero que no es rojo. Es más bien como... ¡Madre muerta, en embragas! ¡De negro! Espero que este vídeo no les guste porque si les gusta son unos depravados mentales ¡Obama, era puto! ¿Por qué quería hacer? ¡Porque era negro y esto <risa> <risa> Ese man está encerrado. créate tú! ¿Cómo más? Creo que es hora... ...de aventuras con fin y tu madre. ¡Perdón! ¡Es que me acaba de petar un moco en el culo! ¡Mierda! Bien, quiero que me dejen en los comentarios cuál fue su opinión. <risa> economía de Tokelau o malo. por favor si mañana me de que me odian menos que ayer eh, mataría a Adolfo deja like para que Adolfo no muera está aburrido. deja like para que encierren a Adolfo en un buen lugar gracias por ser puto Menorame, como es el grande? ¿Que me sabe a serpiente? <risa> ¿De qué sirve usted? Como sea de mi color de piel, está usted morido. Mucho además. <risa> no bueno, te arriba en mi video a tu madre. Bien, y ahora vienen Hasta que acabe esta casa de mierda. Digo, esta mierda de mierda. El video no va a acabar, pero no voy a hablar más. <risa> puta ¡Mi hora de arte contra la vista tanto no apenas te imaginas que me te quita el <risa> video